Nueva Chevrolet Tracker. Conoce la tecnología e innovación que llevarán tu experiencia de manejo al siguiente nivel. Sistema de estacionado automático. Perfección aún en lugares reducidos. Sensores de lluvia. Se activan automáticamente para que tú te enfoques en el camino. Faros con encendido y apagado automático. Máxima comodidad al manejar. Internet a bordo con hotspot de Wi-Fi para conectar hasta 7 dispositivos a una red 4G LTE. Nueva Chevrolet Tracker, la SUV con la tecnología que requiere tu vida. Conoce más en chevrolettracker.com.mx o visita uno de nuestros distribuidores Chevrolet autorizados.